mejor que disfrutar de estas fechas con nuestra familia y antes que finalice el año compartir lo mejor las historias los cuentos y las leyendas de los invitados a nuestro sexto festival este año el festival internacional de narración oral y el cantar de las Libélulas se siente orgulloso y feliz de contar con el gran especial latinoamérica partiendo desde el corazón de Sudamérica, paraguay subiendo a conocer los hermosos paisajes cubanos, y terminando en la Pampa Argentina. Sean ustedes bienvenidos. Me encanta contar historias desde que soy chiquita, soy parte de una familia de arte, y como tal soy paraguaya y española. Tengo la doble nacionalidad, mi mamá es española, mi papá es paraguayo, y he vivido de chiquita allá, y ya de más grande en Paraguay, pero siempre digo que me siento más paraguaya que la mandioca. Yo me identifico más con mi parte paraguaya. Pero tengo, bueno, tengo un poco de acento de ambos y tengo también en mis historias, se refleja un poco de mis dos culturas. ¿Por qué? Porque si bien tengo el acento guaraní, por otro lado también tengo mucho de mi lado gitano que le digo yo y de hecho me siento muy gitana cuando cuento los cuentos. Yo me, me hablo a mí misma como la gitana. Eh, como un apodo, digo, un apodo interno, <risa> y, y como gitana trae un poquito más de acento de España y romances, historias y otras, otras cosas de más de por allá, del otro lado del charco. Bienvenidos a esta gala, a este espectáculo de cuentos, donde eso es lo que les voy a compartir. Un poquito de mis dos acentos, un poquito de mis dos patrias y espero que lo disfruten a la entrada del pueblo y a la salida hay una panadera, panaderita, panaderita. En panadera, panaderita, empanadera panadera linda y chiquita, empanadera, panaderita. Se escuchaba esa canción allá a lo lejos, más allá del viejo puente, desde allí, los habitantes de aquel pueblo perdido vieron como unos carromatos se iban acercando, carromatos de colores, y se veía a mujeres que caminaban al costado con ropas muy alegres. El canto se iba acercando, pasando el viejo puente, pero los habitantes de aquel lugar, que no estaban ya acostumbrados a, a recibirle a nadie, ¿qué hicieron? Se encerraron. Cerraron las puertas, cerraron las ventanas y cuando aquellas mujeres comenzaron a entrar en el pueblo, parecía que no había nadie. Las mujeres entraron y con su cantar iban diciendo... ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días, pueblo! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder saludarles! ¡Venimos! ¡Venimos de más allá del viejo puente! ¡Traemos noticias! ¡Traemos cuentos! ¡Traemos canciones! ¡Traemos historias, anécdotas, relatos! ¡Vengan, acérquense! Pero la gente seguía encerrada. Y pasó un poquito del tiempo y al atardecer las mujeres dieron de nuevo una ronda. Pero nadie abrió las puertas porque por los costados y por atrás, por las puertas traseras, las mujeres se hablaban entre ellas así tipo, Che, comadre, ¿Quiénes son esas que vienen? No, vaya que dejar que salga tu marido. Oiga, oh, mira que estas me tienen me tienen pinta de que son mujeres de mala fe. ¿eh? Y los hombres también hablaban y, Che, guardate para todas tus gallinas en el corral. guardate para todo porque mira que esto, seguro que algo desaparece esta noche. Y así, llegó la tardecita noche y las mujeres en la plaza central pusieron un fuego. Prendieron el fuego y se sentaron alrededor y volvieron a invitar. Acérquense, que no hacemos nada, traemos noticias, cuentos, historias. Por favor, acérquese, venga acá al ladito del fuego. Veían esos ojos que estaban ahí como medio entre curiosos, pero nadie se animaba a salir. A la mañana siguiente, al no haber conseguido la audiencia requerida, juntaron sus bártulos y volvieron a partir en sus carromatos de colores y con sus vestidos vistosos. A la entrada del pueblo y a la salida hay una panadera, panaderita. Y se iba alejando aquel canto. Y una niña que estaba en una de las casas. A la noche ya había querido ir al fuego. Abuelo, vámonos, vamos al fuego a escuchar las historias. No, no, mi hija, no sabemos qué, qué clase de cosas nos van a contar. No, no, no, eso es muy peligroso. La niña fue la primera que a la mañana, cuando se abrió las puertas, se fue corriendo donde estaba la hoguera. Y estaba casi apagada. Quedaban apenas dos rescoldos, dos bracitas. Se acercó y despacito Comenzó a soplar aquellos carbones y de repente el fuego se encendió. Y al encenderse un poquito de fuego, rápidamente se fue a por una ramita y puso una rama, puso otra. Y vinieron otros amigos, otros niños del barrio y trajeron también ramitas y comenzaron a prender. Y de repente aquel fueguito que estaba por apagarse volvió a reavivarse, a cobrar llama y. Y ya era un fuego bien fuerte. Así que ella se sentó y comenzó a inventar una historia. Y a imitar a lo que había visto que hicieron aquellas mujeres que estaban de visita. Y comenzó a inventar. Había una vez y una reina que... El caso es que ella estaba ahí concentrada en su historia. Cuando adentro de la casa la vio el abuelo. Y el abuelo se acordó en ese momento que su abuelo le contaba cuentos cuando era pequeño. Así que se fue despacito con su bastón, apenas, y se fue despacito y se sentó con los niños. Y cuando estuvo ahí sentado, comenzó a contar una historia. Todos los niños se quedaron mirándole maravillados. Y él, contando, podía ver en los ojos de esos niños cómo los llevaba volando a través de sus palabras a donde él quería. De repente, comenzaron a llegar más personas, adultos, los vecinos, el párroco, y todos se fueron sentando ahí y comenzaron a escuchar las historias, se relajaron, olvidaron la comida, y de repente, al ratito, otra anciana comenzó a contar otra historia. Y luego, una de las comadres se acordó de una anécdota y ahí en el momento se animó y, y le salió muy divertida. Y después los niños siguieron jugando a inventar otras historias. Y aquel día, en aquel pueblo, con aquel fuego, la voz de la palabra la imaginación se encendió en sus corazones para no apagarse nunca más. Y nosotros, los narradores de historias, yo digo que con mi grupo acá en Paraguay Artesanas de la Palabra, somos las hijas de las hijas y de los hijos y de los nietos de aquellas mujeres que iban con sus caromatos contando historias y que aunque a veces no se les escuche, allá donde van dejando prendido la palabra, del, la llama de la palabra, esos fueguitos nunca se van a apagar. Así que les invito ahora mismo a encender imaginariamente esa llama del cuento, esa llama de la palabra, que se la enciendan en el corazón y que no se les apague nunca más, para que los cuentos siempre, siempre nos acompañen. A la entrada del pueblo y a la salida. Y con esta pequeña introducción que me gusta darle a los cuentos, les quiero invitar a viajar a España, a la época de los romances. Y que ustedes desde sus casas se animen también a participar conmigo. Porque este es un romance cantado, pero que necesito para cantar que ustedes aprendan el estribillo. Y ustedes tienen que ayudarme a cantarlo. ¿Está bien? ¿Se animan ahí desde sus casas? Bueno, yo voy a estar, voy a estar mirando, así que les quiero ver ahí participando, ¿está bien? Y dice así: Estaba una señorita sentadita en su balcón, que que coloritín, que que coloritón, sentadita en su balcón. Es fácil. Que, que, coloritín, que, que, coloritón, y se repite la última parte, sentadita en su balcón, esperando que pasara el segundo batallón, que, que, coloritín, que, que, coloritón, el segundo batallón, pasó por allí un soldado de muy mala condición, que, que, coloritín, que, que, coloritón, de muy mala condición. Suba, suba, caballero, dormirá una noche o dos, que, que, coloritín, que, que, coloritón, dormirá una noche o dos. Mi marido está de casa en los montes de León, que, que, coloritín, que, que, coloritón, en los montes de León. Y para que no regrese le echaré una maldición, que, que, coloritín, que, que, coloritón, le echaré una maldición. Que se caiga del caballo y muera sin confesión. Que, que, coloritín, que, que, coloritón, y muera sin confesión. Estando en estas palabras el maridito llegó. Que, que, coloritín, que, que, coloritón, el maridito llegó. Ábreme la puerta luna, ábreme la puerta sol, que que coloritín, que que coloritón, ábreme la puerta sol, que te traigo un conejito de los montes de león, que que coloritín, que que coloritón de los montes de león. Ya baja por la escalera, cambiadita la color, que que coloritín, que que colorito, cambiadita la color. Al entrar en el portal, el marido preguntó, que que coloritín, que que colorito, el marido preguntó, ¿De quién es aquella capa que en mi percha veo yo? Que qué coloritín, que qué coloritón, que mi percha veo yo. Tuyo, tuyo, maridito, que te la he comprado yo. Que qué coloritín, que que coloritón, que te la he comprado yo. ¿Y de quién es aquel sombrero que en mi percha veo yo? Que qué coloritín, que que coloritón, que mi percha veo yo. Tuyo, <risas> tuyo, tu, tu, tu, tu, tu, maridito. Que te lo he comprado yo. Que, que, con lortín, que, que, con lortín, todo, sigue cantando. Que, percha, que, que, que, que, que, que, que, he comprado que, ya suben para la cama y una cabeza encontró, que que coloritín, que que coloritón, y una cabeza encontró. ¿De qué es esa cabeza? ¡Que en mi cama veo yo! Que que coloritín, que que coloritón, que en mi cama veo yo. A ver, ¿qué se le ocurre a la mujer? <risas> eh, del niño de la vecina, que en mis brazos se durmió, que, que, despacito, coloritín, que, que, coloritón, que en mis brazos se durmió. Caramba, con el chiquillo tiene barba como yo, que, que, coloritín, que, que, coloritón, tiene barba como yo. Lo agarró de la cabeza, lo tiró por el balcón. Que, que, coloritín, que, que, coloritón. Lo tiró por el balcón, chimpón. Bueno, esta parte de, rom de Romancero Popular de España, una canción que me gusta mucho para hacerla participativa y me encanta la idea de saber que ustedes están ahí compartiendo conmigo. Pero de España, vamos a Paraguay. Porque en Paraguay tenemos muchas leyendas, muchas historias y algunos pájaros, algunos sonidos han inspirado a autores como por ejemplo a Guillermo Bren, un argentino de cerca de la zona de Paraguay, ahí en la fronterita, ¿no? que compuso una canción sobre un pájaro. Y es muy conocido a nivel mundial prácticamente y tiene una historia, una historia muy bonita. Porque dice así, cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por un grito de su madre, perdió apoyo y cayendo se murió. Y ya entre los brazos maternales, por extraños sortilegios, Neshoud se convirtió. Y así, esa mañanita, esa mañanita, qué indiecito, no, está, cara, dura, eh, que tenía que quedarse a dormir la siesta, tenía que dormir, tenía que dormir la siesta como todos los niños, la siesta no pueden salir a jugar. No, él se escapó despacito, despacito cuando su mamá y su papá ya estaban durmiendo. Y se fue al patio del vecino. ¿Por qué? Porque a él le encantaba, pero le encantaba, pero le encantaba, le encantaba comer naranjas. Y no había en su casa. Había en, la pat en el patio del vecino. Así que allá se fue despacio. Claro, pero como la mamá era mamá, y enseguida se da cuenta de las cosas, de repente, mmm, ¿dónde lo que ya otra vez se fue mi en cajata? ¿Dónde lo que está mi hijo? ¿Dónde lo que está ese Niño, cabeza dura, mi caía cajata. Así que se fue a buscarle. Se fue a buscarle por aquí, por allá, no lo encontraba, hasta que llegó a la casa del vecino. Entró y dijo: mmm, Seguro que está por acá. Se puso a mirar por allí, se puso a mirar por acá, y de repente llegó abajo del árbol donde estaba subido. Y allá lo vio, allá, en alto, estaba comiéndose una naranja. Y ella, despacito, porque ya no era la primera vez que se le escapaba a la hora de la siesta, dijo, mmm, ¿qué hago? Bueno, le voy a llamar la atención, pero bien fuerte. Así que se, cayó, se puso ahí despacito y en eso que antes de que le vea, que le sienta que nada, le gritó fuertísimo. ¡Ay, Nacheme! me qué que voy a traer! Estás ahí, ¡Bájate porque ahora mismo, rápido, pronto que bajaste, que te acá, ahora mismo te quiero ver acá. Ni bien le dijo todo, el que estaba tan concentrado en su naranja allá arriba ¡Y! perdió el equilibrio, Puh, se cayó, se cayó en el piso frente a su mamá. Su mamá lo vio, le agarró, le abrazó. Ay, no se me mu, ay, na, mi hijo. ¡Nona, por favor, Nona, no, na, se me me. no, no, no se me no, no, ay, na, Yara por favor, Diosito, Diosito mío, no te lleve a mi hijo, por favor, hijo. El que más estaba comiendo naranja y yo que le llamé así, tan bruta, tan fuerte. Ay, Niande no, por favor, no te lleven a no te lleven a mi hijo, por favor, por favor, Yara Y así ella estaba, llorando con su hijo en brazos. Y de repente, de repente, algo ocurrió. Y su hijo se comenzó a hacer más pequeño y se hacía más chiquito y más chiquito hasta que de repente lo tenía entre sus manos y se transformaba ante sus ojos. Y en esa transformación pudo ver como los bracitos se le transformaban en alas y de repente le salía un piquito y le salieron plumas de color azul y de pronto en la mano tenía un pajarito azul que dio un saltito y se le puso en el hombro y al ponerse en el hombro así como que le dio una caricia con el piquito y ¡Ay, no se me va! La pera le preguntó si era él su hijo, el pajarito voló, voló y silbó y se subió en la rama más baja del naranjo y comenzó a picotear una naranja su mamá se quedó triste por un lado porque perdió a su hijo, pero su corazón se llenaba un poquito de alegría cuando por las tardes aquel pájaro al que nombró Shogun venía, venía hasta su ventana y le silbaba y le cantaba. Y después se iba y volaba por todos los árboles frutales. Y así... Cuenta la leyenda del show. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los showbos, que es el canto alegre y bullanguero del pequeño naranjero que repite sigue Cesar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruto preferido, repitiendo su cantar. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. Un poquito de esta pólica paraguaya para todos ustedes, transformado en un cuento canción para hacer llegar esta historia a cada rincón del planeta. Gracias. Y de esta leyenda, de esta leyenda quiero eh, darle un homenaje, un pequeño homenaje a las mujeres. Porque tengo un pequeño relato y un relato más, eh, más larguito que va dedicado a las mujeres. Yo hace poquito, como narradora les cuento, estuve pasando por un, por un problemita de salud. Eh, hoy en día yo tengo que decir que soy sobreviviente de cáncer. Sobreviví al cáncer de cuello uterino. Estoy todavía en revisiones, pero puedo decir que soy sobreviviente con mucho orgullo y con mucha alegría. Y en este camino de, de sanar, me di cuenta que la sanación es todo, la sanación no es solo de la enfermedad, la sanación es todos los días, es estar feliz, es alimentarnos bien, es tomar agua, es hacer lo que nos gusta, gracias a Dios yo me dedico al arte, que es lo que tanto me gusta, es estar bien con nuestras parejas, es perdonar el pasado, es, es estar rodeados de nuestra familia y es amarnos. Eso es, todo eso es sanación. Así que aquí van. Cuentan que la princesa, la princesa estaba caminando por el jardín acompañada de su nana. Y se iban charlando y de repente la princesa le dice, ¡ay nana, nana! ya no sé qué voy a hacer, nana, yo yo, ya ya estoy mayor, ya estoy vieja, yo todavía no me caso, todas las princesas por acá al lado ya, ya tienen sus príncipes, ya tienen sus hijitos, no sé, voy a empezar a, a hacerme que me quedo dormida, o voy a, empezar a, voy a empezar a perder mis zapatos por ahí, no sé, algo tengo que hacer. Y la nana, con la sabiduría de las mujeres mayores, le decía ay princesa, pero para qué te querés casar si estás perfecta, estás estudiando o a hacer relaciones diplomáticas viajas a otros países para qué te querés casar, para qué te apuras tanto ay nana, pero es que la gente habla y me presiona yo ya siento esta presión de que ya estoy mayor y que y, y, y todo el mundo ya quiere que tenga hijos y, y no sé nana, pues no sé qué hacer lo único que me falta ya, claro estoy tan tan ocupada que, que no tampoco estoy haciendo caso a todo lo que dice mis padres, ¿no? Pero, pero, a algún lado tengo que encontrar un príncipe, a lo mejor, si encontrar a un príncipe encantado, sería lo ideal para mí, porque seguramente puedo dejarlo en el palacio, que haga sus cosas y, y estará feliz de que yo lo desencante. Le estaba diciendo eso y la nana movía la cabeza y le decía, pero, princesa, ¿sí? ¿qué te importa lo que los demás digan de vos? No hace falta, no, no te... Ay, nana, ya sé. Lo que me falta es, es eh, ponerme a dar besos a cuantos sapos o culebras se me pongan del camino. Y seguro que ahí encuentro un príncipe. Y de repente, ni ¿no bien dijo eso, ¡toy, toy, toy! Un sapo, un sapo justo enfrente de ella, ahí mismo. Cuando la princesa lo vio, nana, nana, es un sapo que saltó justo enfrente de mí cuando yo dije eso. Seguro que es un príncipe encantado, me diría, dale un beso ya. La nana, cuando ya estaba, ya ahí a punto, le agarró del brazo y espera un poco. Ay, vos decís que es un príncipe encantado, Míralo, tiene cara de príncipe encantado. Míralo, míralo, míralo. Tiene un sapo que tiene sapo con cara de príncipe encantado. A ver, la nana, que no estaba convencida, le decía, a ver, princesa, espera. Primero pregúntale, porque si está encantado, algo algo tendría que pasar. Hola, <ríe> señor sapo, ¿es usted un príncipe encantado? No lo van a creer, no lo van a creer que aquel sapo que estaba en el piso, ¿qué hizo con su cabeza? <ríe> ¡Nana, nana, nana! Dice que sí es un príncipe encantado. Me voy a darle un beso ya. Espera, le dijo nuevamente. Ah, qué. Bueno, pues si de verdad está encantado, pregúntale, ¿qué va a hacer contigo si es que ustedes, si es que lo desencantas, y, y después ustedes se casan? Ay, está bien. La princesa se acercó al sapo y le dijo: ¿Eres un príncipe encantado? ¿Y qué vas a hacer conmigo si yo te doy un beso y te desencanto? Había sido, esa era la pregunta para que aquel sapo encantado efectivamente pudiera hablar. Y abrió la boca y... ¡Ay, princesa! ¡Qué suerte que me hablaste! Efectivamente yo soy un... Sapo, sapo muy desafortunado porque yo era un príncipe y ahora mírame todo verde y con verrugas pero si un hermoso príncipe princesa no te preocupes así que si vos me das un beso, un besito yo no te preocupes que yo yo lo primero después de casarme contigo es que vos vas a, vas a perder vas a perder lo que pierden todas las mujeres cuando se casan eh, vas a perder tu apellido para llevar el mío la princesa lo miraba y el sapo siguió hablando. Ay, princesa, además, no te preocupes yo. Ay, te voy a tratar también, Es que esto está bonita. Vamos a tener muchísimos hijos. Muchos hijos hermosos, hermosos hijos. Pero además mucho, mucho, para que estés súper entretenida, porque así no te vas a sentir sola, porque yo voy a irme por ahí a, la, a las cruzadas, voy a irme a las guerras, voy a irme a los torneos, entonces vos, nunca te vas a sentir sola, ay, pero no te preocupes, que te voy a, te voy a llevar a mi palacio, que es un palacio hermoso, pero además te voy a regalar otro que tengo y te van a encantar los dos, vas a poder subir y bajar las escaleras todo el día porque además, claro, como son muy grandes, vas a estar súper entretenida limpiando de arriba abajo y diciéndole a todos los criados lo que tienen que hacer. ¡Ay, qué felices que vamos a hacer juntos! ¡Ah, pero no te preocupes! Eh, yo quiero mucho a la familia. Aunque me vaya donde me vaya, los domingos, los domingos son sagrados, los domingos son días de estar en familia. Voy a estar contigo con todos nuestros hijos y juntos, por supuesto, vamos a ir a casa de mami. Ay, mi mami que me espera todos los domingos para almorzar. La princesa se acercó despacio al sapo y le puso una mano. Y aquel sapo dio un salto cuando estuvo en su mano, ella se lo acercó lentamente y la nana la miraba sin entender muy bien qué estaba pasando. El sapo emocionado ya estaba más o menos así. Preparado para recibir su beso. Y ella lo miró, miró sus verrugas, miró su color verde, y de repente, ¡zas! Le agarró con la otra mano y lo metió en una bolsa. Y aquella noche, aquella noche, señoras y señores, la princesa y la nana cenaron cazuela de sapo. Muchas gracias. Ay, Dedicado a aquellas mujeres que se sienten presionadas hoy en día todavía a hacer aquello que en su corazón realmente no está. Y son mujeres valientes, son mujeres valientes como la Cenicienta, la Cenicienta que quería ir al baile. Y ella tanto quería ir, ella tanto quería ir, tanto quería ir, tanto quería ir, que lo intentó, lo intentó hasta que lo consiguió. Y cuando estuvo allá en el baile, se puso tan nerviosa que se había ido sin comer nada y comenzó a tomar, comenzó a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Y llegó a su casa a las doce, sí, pero a las 12 del día siguiente y no se acordaba de absolutamente nada. Y de repente estaban aquellos dos hombres en la puerta de su casa, pom, pom, pom, pom, con, con, con dos zapatos de... con un zapato. Eh, pom, pom, pom, pom, pom. ¿Con un zapato de cristal? Algo de que tenías que probárselo y que había estado con el príncipe. Ella ella no se acordaba nada, no entendía nada. Pero medio dormida, se sentó y agarró aquel zapato y comenzó a tratar de meter su pie. Y la verdad, la verdad de la historia es que aquel zapato no le entraba. No le entraba, le, le estaba intentando, intentando meterlo y de repente ¡ah! metió la pata pero la metió hasta el fondo, porque había sido que tenía que casarse con el príncipe si le quedaba el zapato. y Ya lo llevaron al palacio y ella ni siquiera se acordaba de él y, y, y se hizo la boda. Y acá viene la peor parte de la historia. Resulta ser que por contrato la Cenicienta tenía que cocinarle al príncipe perdices todo el día de desayuno, de almuerzo y de cena. Y la Cenicienta era vegetariana, y, y bueno, ella lo hizo lo mejor que pudo. Ella las cocinaba asadas, eh, fritas, eh, con salsas agridulces, pero aquel príncipe... ¡Ay, que estas perdices están muy saladas, que están poco cocinadas, que están muy quemadas! Nunca le daba el gusto. Y la Cenicienta, además, tenía que usar siempre sus zapatos de cristal. Sí, por todo el palacio, esos zapatos de cristal. Así que allá se iba ella, con sus zapatos de cristal, tratando de mantener el equilibrio, porque a ella no le gustaban esas cosas de, de punta. Y ahí estaba, ¡ay, ay! Intentaba, intentaba guardar el equilibrio y no le salía demasiado bien. Tendía a, a irse hacia atrás. Entonces decidió caminar un poquito así como encorvada. Y ahí, ahí conseguía más o menos encontrar el equilibrio. Pero, pero por la curva de su espalda, poco a poco, se fueron deslizando sus sueños, sus ilusiones, y todo aquello que ella quería haber hecho en algún momento de su vida. De repente un día se dio cuenta que tenía los pies adoloridos, cada vez los ojos más tristes, aquel príncipe que realmente no amaba, pero continuaba. Un día se fue a la perdicería. La perdicería, obviamente, obviamente había una perdicería, señoras y señores en aquel reino. O sea, que el príncipe solo comía perdices todo el día. Pues, entonces, si la carne la compras en la carnicería, las perdices en la perdicería, por supuesto. Total, estaba ella ahí en la fila de la perdicería con todas las otras princesas delante. Que sí, que sí, que se iban todas las princesas. Y cuando les quedaban tres turnos, en el mostrador vio que alguien la estaba mirando. Sí, vio unos ojos. Unos ojos... medio tristes. Unos ojos... pero tenían un brillo especial. Y se acercó un número más, ¿verdad? pasó la princesa de enfrente. Y siguió mirando y vio que debajo de aquellos ojos había unos labios. Unos labios como apretados, fruncidos. Se fue una princesa más, un número más adelante y comenzó a, a ver que en el fondo de esos ojos había una luz brillando que, que, que parecía que quería salir volando de ahí y cuando se acercó un poquito más de repente se dio cuenta que estaba mirando su propio reflejo. Ahí algo se rompió se rompió y salió corriendo de ahí, no compró nada, llegó al palacio, se encerró en su habitación y cuando estuvo ahí, ¡basta! grito. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando una mujer, cuando una mujer dice basta, pero dice basta con el corazón? ¿Ustedes lo saben? que aparece una dama madrina, una dama madrina, sí, una dama madrina que es grande, regordita con brazos gruesos, así como con un poco de bigote y todo, pero cuando aparece esa dama madrina te abraza, te abraza fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte y te sientes estar reconfortada que ahí mismo la cenicienta, la cenicienta con su hada basta, comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y lloró por todo, por aquel príncipe que no la amaba, y al que ella tampoco amaba, por, por, por sus pies lastimados, por los zapatos de cristal, por todas las perdices muertas, y siguió llorando y llorando y llorando y llorando, como, como, lloró, yo creo que por dos vidas atrás, por si acaso aquello del karma. Cuando dejó de llorar, se sintió vacía, y primero se asustó un poco porque nunca se había sentido vacía. Pero ahí se dio cuenta que estaba vacía para poder volver a llenarse de cosas bonitas. Y ahí mismo lo decidió. Le dejó al príncipe, se fue del palacio y cumplió su sueño, que era cocinar y se, y se construyó un restaurante vegetariano llamado Buena Vibra. Y allí... Allí la encontramos a ella cocinando platillos deliciosos y aparecen algunos otros personajes de cuentos como Blancanieves y la Bella Durmiente que están tratando de dejar esas pastillitas para dormir o el Hombre de Ojalata que sigue buscando su corazón y estos personajes de cuentos se reúnen ahí con sano y se ponen a hablar del papel que han representado en los cuentos en la historia y bueno Allá nos dejamos, comiendo cosas ricas, disfrutando, alegrándose, bailando. Pero lo que yo les puedo asegurar es que en este cuento, en este cuento, las perdices volaron felices. Gracias. Este es un cuento de Beatriz Dumert. Eh, y de Nunila López, es un cuento ilustrado, Beatriz es la ilustradora y Nunila López es la escritora, un cuento español dedicado a todas las mujeres valientes que se animan a romper con los paradigmas o con lo que en la vida le han solicitado que haga. Y también está dedicado a aquellas mujeres que partieron, que ya no están presentes, pero que nos miran desde las estrellas. Así que este es mi cuento regalado para todos ustedes, hombres y mujeres para que tengamos mucha felicidad en nuestras vidas y muchos otros cuentos para compartir. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, por estar aquí compartiendo en este festival del cantar de las libeluras. Y quiero regalarles por último una pastillita de cuentos de Paraguay. Porque resulta... Resulta que mi tía, cuando yo era pequeña, eh, me había, o sea, cuando yo era pequeña ya me contó que cuando era chiquita, a los 8 años, le salió una verruga acá en el dedo. Y en Paraguay a la verruga se le dice cruta, la verruga se le dice cruta, atiendan porque no voy a decir verruga. Claro, hoy en día te sale una verruga que es virósica, le pones una pomadita, chao verruga. Pero bueno, en aquel entonces, en aquel entonces, no había una farmacia disponible ahí cerca de Asunción, la capital, ni... O sea, había en el centro mismo de Asunción, capital, pero ella no vivía ahí, vivía en otra ciudad. Entonces, era súper difícil. Y cuando tenía ocho años, eh, le gustaba a un compañerito de su escuela. Y justamente fue él el que después de un partido en el receso de su patio, se dio cuenta que ella tenía una verruga en el dedo. Y cuando lo vio, ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Laura, te vas a transformar en bruja! Le dijo. Y Laurita, que era tan ingenua, se fue corriendo a su casa y le dijo: ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ay, mi compañerito me dijo, me dijo, me dijo que me voy a transformar en bruja, mamá! ¿Por qué, Pico, Laurita? ¿Qué pico te pasa? ¿Por, por qué decide eso, mi hija? Y porque, mira, mira, mira, me salió una merruga. Ay, no, mi hijita. No te vayas a preocupar, mi amor. Ese cosa ese sale muy fácil, muy fácil sale, mi amor. No te, ni te preocupes. Mira, vamos a ponerle un poquito de carbón quemado acá de la yerba mate. Espera un poquito. Agarró un palito de yerba mate, prendió con el carbón y cuando se quedó bien negro, le puso sobre la verruga. Por eso del calor. Ay, mami, pero se va a quedar todo negro. No, no te preocupes, mijita. Espera, te voy a quemar un poquito más. Shh, sh, sh. Le quemó la verruga y se fue a dormir. Mañana no va a haber nada, no te preocupes, Laura, no te preocupes. A la mañana siguiente, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que Laura amaneció con siete quintas, se le había mudado. Tenía acá, acá, acá, acá, por todo el brazo tenía... ¡Ay, mamá, mamá, pronto, rápido, por favor! ¡Mami, esconde la escoba! Le dijo... ¿Cómo que la escoba, Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué te hizo la escoba? Ay, sí, si mamá, seguro que en cualquier momento yo, yo me voy a transformar en bruja, me voy a subir en la escoba y voy a salir volando como esas brujas. <ríe> no, Laurita, no te va a pasar eso, no te preocupes. Bueno, voy a llamarle a mi comadre. Y efectivamente se fue hacia la casa de la comadre. Comay, ¿cómo estás, comay? ¿Cómo te va? Comay, Laurita contiene un poco de verruga. Le salió cruta. Por su dedo, por su brazo, todo. ¿Qué, qué, qué puedo hacer? La comadre, infaltable. Ay, ese puede es muy fácil. Ese, como, ay, voy a tener nomás que ponerle ajo. Ajo. Sí, ajo nomás tiene que ponerle por su. su por su... Y tres días tiene que tener. ¿eh? Con una bendita. Tres días tiene que tener porque si no, no funciona. nada, Tres días. Allá se fue a contarle a Laura. Ay, mamá, ajo, pico me vas a poner? Sí, mijita, pero este te va a sacar, te va a preocupar. Le puso el ajo en cada una de las verrugas, le vendó y ella se fue a la escuela, pero con manga larga, por supuesto. Verano, 39 grados de calor que hace en Paraguay. Antes de la hora de receso, aquel ajo había comenzado a exudarse. <ríe> y Laura, acá les cuento algo, Laura tiene un segundo nombre que es Inés. Y... Ne, ne, en guaraní quiere decir mal olor. Entonces, antes de receso, sus compañeros ya le estaban diciendo Laura y ne, Laura y ne, Laura y ne. Y ella, ay, rapidísimo se fue al baño, se, se limpió todo, se sacó todo. Ay, no. Y volvió a su casa. Mamá, eso no funcionó, eso de, del ajo. Vémena otra cosa. Bueno, cuando la comadre te falla, ¿La suegra o la mamá? Ahí, vamos, no puede haber palabra mayor. Se fue a la casa de la suegra. Ay, suegrita, ¿qué pico puedo hacer? Vos sabés que a la hora de salir un montón de contanos. Me quiere ir a la escuela y tiene un examen. Tiene examen y no se quiere ir. Ay, y ¿qué pico le pusiste? Y ajo que le puse y también... Ay, my, ajo pico. Pero ese con no funciona. Vos tenés que hacerle el de la sal gruesa. ¿Qué con la sal gruesa? ¡Sí, sal gruesa! Sal gruesa, mira, vos agarras un granito de sal gruesa y tenés que frotarle por su cuenta. Y después tenés que tirar al fuego. Cuando la sal se cae en el fuego, explota. Ese gina no tiene que escuchar. No tiene que escuchar ni nada. Tiene que correr ella. ¿Entendiste, pa? Bueno, le dijo. Se fue junto a Laura y ahí estaba Laura. Una sal. Tiraba al fuego. Salía corriendo. Ese le gustaba porque, como niña, le gustaba correr. Obviamente, tenía piernas largas. Bueno, siguiente: tiraba el fuego, pero claro, tenía siete. Y la sexta ya estaba medio, medio cansada de correr y tiró la sal. Empezó a correr, pero escuchó que explotó la sal del fuego. Ay, no mami, explotó. Yo escuché, ya no me va a funcionar. ¿Qué voy a hacer? El sábado se fueron a la casa de la abuela. Y ella, según entró por la casa, ni siquiera le saludó. Directamente se fue y abuela, abuela, abuela, abuela, abuela. Me salió un poco todo está por mi brazo y mi compañerito me vio todo. Me da más vergüenza y además tengo examen y no me quiero ir a mentir así. Ay, no, abuela, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y su abuelita le dijo, ay, mi hija, esto juego es muy fácil. Vos tenés que darle nomás tu verruga al dios de la tormenta. Al dios de la tormenta. ¿Qué? Abuela, vos pico ya estás medio. No, mijita, haceme caso. Cuando está a punto de llover, vos tenés que irte ahí abajo de las nubes y te pones a frotar tu cuta y ahí nomás tenés que lanzar hacia arriba hacia el cielo mientras decís en guaraní. Ahora verá, dios de la tormenta, cuta de guarajá, llévate mi verruga. Ahora verá. Kutahuera, ahora verá, Kta, así mi abuela, así mi hijita. Bueno, ella no estaba muy convencida. Pero el lunes, antes de ir a la escuela, de repente su mamá le gritó, Laurita, pronto que andás a sacar las ropas, rápido, que está a punto de llover mi hija, rápido, que ayúdame! que fue ah, rápido, ¡Apúrate, que salió Laurita corriendo. Y cuando iba a quitar una de las ropas, miró arriba y vio que estaba todo negro, todo negro, así como, así mismo como le había dicho su abuela. Se fue corriendo a la canchita de la esquina y allí comenzó. Ara verá que está tai Ara verá que está y comenzó a frotar sus verrugas y a tirarle al dios de la tormenta. Comenzó a llover y aquel agua parecía que la limpiaba. Volvió a su casa. ¡Ja! Feroz Yeyao, que ligó por supuesto. O sea, feroz, retada de su de su mamá por no haber quitado la ropa a tiempo. Y ya, o le decimos acá cuando le retamos a alguien, le eh, comió yellao. <risa> y, ¿qué dicen? Al día siguiente, Laurita amaneció sin ni una verruga. Pero ni una, ¿eh? Y ella hasta hoy en día, esta historia es de Laura Ferreira la cuentera, mi tía de corazón. Y ella hasta hoy en día dice que no sabe finalmente qué fue. Si fue el ajo, si fue el palito de hierba mate, eh, o si fue la sal o el dios de la tormenta. Pero lo cierto es que tenemos una sabiduría popular riquísima que forma parte de lo que se conoce acerca de las hierbas naturales de nuestros de nuestros antepasados guaraníes. También de nuestros antepasados españoles tenemos un montón de refranes, historias y, y sabiduría popular. Y junto hacen parte de esta magia y de esta sabiduría que llega hasta nuestros días y que ahora está hecha a cuento para regalárselo a ustedes. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que sigan disfrutando de la programación del festival y nos vemos. En el siguiente espectáculo. ¡Chao, chao, chao, chao!